cuando vi Creed puso las expectativas muy altas. Me esperaba otro spin-off de una saga conocida, pero vi una película que, aunque se pareciera mucho a su antecesora, tenía algo distinto que decir. Su protagonista se demostraba a sí mismo lo que valía, y esto me generó una duda. ¿Cuál sería su siguiente paso? En esta secuela se encuentra con otra gloria del pasado. Esto me hace llevarme las manos a la cabeza. Tiendo por qué traer de vuelta a Draco, ya que mató a su padre. Pero la venganza ya está hecha en Rocky 4. Todo lo que nos cuenta esta película ya estaba dicho. De hecho, en la primera ya habían plantadas semillas que podrían haber florecido a lo largo de toda la película. Y se usan, pero al principio. Todo el tema de luchar por ser el campeón peleando contra el tío que le pegó una paliza al principio del anterior es muy potente. Sí que es cierto que no se tendrían los mismos problemas morales que en esta cinta, pero se podrían buscar otros. Por ejemplo, con Bianca. porque les va tan bien la vida personal? Vamos a ver en la pantalla grande una relación sana pero igual, si tuviera una crisis de pareja, podría hacer que esta subtrama afectase directamente a la trama principal. ¿Y si le costase centrarse hasta que solucione sus problemas personales? El antagonista podría ser un reflejo en este sentido para ver cómo él lidia con estos problemas. De hecho, esta técnica se utiliza en la película, pero con Draco e hijo. Son personajes espejo, de Rocky y Adonis. Ambas parejas con un maestro que ha vivido momentos de gloria. Y el alumno, que a pesar de estar bien entrenado y aconsejado, tiene sus propias ideas de cómo manejar los problemas. No me malentiendas, es una buena película. Y si lo hubiera dirigido Ryan Kukler, estaría al nivel del anterior. Aún así, el sonido sigue siendo... Increíble. Cada golpe lo sientes como si te lo hubieran dado a ti, pero no es suficiente. No ha servido de nada todo lo que dije de Creed. El viaje de validación personal y buscar su propia lucha lo vuelve a repetir. Cuando salió, estábamos en el epicentro de usar la nostalgia de los 80 para vender tickets. A la larga, esto juega en su contra. Usar la nostalgia de Rocky 4 se siente barato no crea personajes propios, parece que está condenado a tener luchas que ya se exploraron en Rocky. Pero mira, sabes que no voy a juzgar esta película por lo que no es, voy a reservarme mis expectativas, y voy a decir la verdad, es una buena peli. Igual no es excelente, pero aguanta el tiempo, al menos no es un insulto al espectador como otras películas que conozco. Y lo que más me gusta es que podrías no haber visto Rocky, y se seguiría entendiendo todo. La emoción sigue ahí. Puedes conectar con Adonis. ¿Y sabes qué? Tengo fe en la película. Quiero creer que Creed no depende de Rob. Bueno, eso lo tendremos que descubrir en la tercera.